Llegó el momento, llegó el momento de la reparación Llegó el momento del análisis en hechos reales Por parte de la licenciada Carmen Sotelo Esto que venimos hablando ya del jueves pasado Esta reparación de la violencia Para que no existan más chicos con cadena perpetua Para que no existan más muertes en los adolescentes esta violencia constante que se viene eh, creando en la salida de los colegios, en la salida de los boliches. Por eso estamos, eh, como todos los jueves, en Hechos Reales para hablar un poquito de la reparación. Parte 2, en esta oportunidad, le tocó el turno a la familia. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Cari, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, reparándote. Bien. Yo sigo ahí con la tecnología todavía. Tengo mis inconvenientes porque no aparezco. Este, no, igualmente está rebelde la tecnología, ¿eh? No, no, no sé si sos tanto vos, está ahí como media rebelde. Bueno, Carmen, seguimos hablando del tema en hechos reales, eh, la reparación, pero ahora. Esto, ¿no? En el núcleo familiar ¿Cómo se habla de la violencia entre los adolescentes dentro de la familia? Y esto, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué parte importante tiene la familia en esto de lo que inculca a sus hijos de cómo se debe manejar dentro, ¿no? De, de una violencia adolescente Sí, sí Porque no, no, no tenemos que olvidarnos que eh, somos parte de una familia y que el sistema en el que nos desarrollamos, en el que crecemos y los primeros eh, modelos, para llamarlos de alguna man manera, son las familias, son los familiares. Y, y muchas veces eh, no nos damos cuenta eh, y no solamente hablamos de violencia física, sino de repente de violencia verbal. Tratamos a los otros a miembros de la familia despectivamente. Eh, no tenemos conversaciones que nos vayan a llevar a reflexionar. Eso es eh, fundamental, ¿no? No, no, no, no, el dedito acusador, ustedes se tienen que portar bien. Eso no sirve, porque ya lo saben. Claro, esa eh, es, es la regla, ¿no? Ahora esto, ¿cómo eh, vos lo que me querés transmitir? que dentro desde una familia en donde se ejerce violencia verbal como estás hablando esta violencia verbal no solo con un dedo acusador no solo con un golpe eso cría eh, hijos violentos eh, adolescentes violentos sí no no es como pasa en todas las cuestiones psicológicas no es una 2 más 2, 4 no es siempre así no es totalmente así lo que sí se sabe es que en una familia donde hay ese tipo de relaciones violentas entre ellos es muy posible y es mucho más posible que haya que los chicos sufran esa violencia, padezcan y pueden tener dos opciones, o sea, cada uno de acuerdo a su personalidad también, a lo que ellos van aportando y lo que aporta la institución escolar, pueden ser sumamente retraídos, tímidos, miedosos, Aquellas personas que tienen miedo de hablar, que necesitan siempre sentirse que, que lo que van a decir es importante, porque eso es lo que se hablaba en la familia, para decir pagada mejor no digas nada. Claro. entonces eh, O oh, si no, un violencia. O sea, violenta físicamente y verbalmente violenta. Hay chicos adolescentes que sufren estos, estos temas de los padres, que, a ver mi machito, a mí me, me, mi hijo varoncito, eh, cómo pega, y, y esos juegos de mano que existen entre padres, eh, este es mi macho, este es mi hijo, a, aunque muchos digan que ya la palabra macho no se usa, pero existe esto de los padres de inculcarle a ver qué te dijeron, te cargaron, le pegaste una trompada o te quedaste callado, no tenés que ser maricón, tenés que ser macho, le tenés que responder. ¿Qué, qué se puede hacer desde desde el análisis, no, desde la psicología con padres así? Con los padres Vos me los encerrás a todos, Carmen Le das perpetuo ¿eh? la de la... Derecho, derecho le das eh, No, el, lo, que, lo, que, primero, que, lo primero que tiene que pasar Porque yo te digo, esos padres de los cuales vos hablás no tienen registro de que son violentos no tienen registro de que está mal está bien lo que hacen entonces lo primero que tiene que pasar es cuestionarlo entonces cuando se lo cuestiona o cuando se pueden pueden reflexionar en ah ¿Esto estará bien o no estará bien? O sea, ¿se, se lo preguntan ellos mismos. A partir de ahí podemos hacer muchas cosas con esos padres. Claro. Pero tenemos que empezar por ahí. Claro. Porque claro. si yo voy con él, eh, que vaya a, por la calle, y vea a un papá diciéndole al hijo, o, o escuche a un papá diciéndole al hijo, no, no tenés que llorar porque sos su mariquita. Le digo, señor, ¿por qué no? Eh, lo hacemos que piense un poco, los hombres también lloran, también les duele. Me van a sacar corriendo a mí. Seguro, dale una tarjeta para que vaya al consultorio, Carmen. ¿Entendés? Porque el hombre está haciendo lo que él supone que es lo mejor y lo que él entiende que es lo mejor, que además es lo que hicieron sus padres posiblemente. ¿Se entiende? Entonces... Lo primero que hay que eh, hacer en estos momentos, desde todos los lugares, es conseguir que la gente reflexione sobre estas cosas y se cuestione entre ellos mismos, entre los mismos familiares. Che, mirá, fíjate, no le digas así al pibe, porque fíjate que... Simplemente, consiguiendo eso, después podrás trabajar desde la psicología, desde eh, lo que quieras. Está, está perfecto. Bueno, yo quería mostrarte, Carmen, eh, un comentario sobre este tema de cómo se trata dentro del núcleo familiar el tema de la violencia ya que con esto de lo que pasó con los rugby es como muy, eh, ¿cómo decirlo? no como, como un tema de conversación, están en los netecieros y todo. Eh, me gustaría que vos lo escuches para que después me des eh, tu opinión en análisis eh, tuyo con respecto a lo que estamos escuchando, ¿te parece? Dale. Gracias Cari? cómo estás? Eh, justo hace poco tuvimos una charla un tanto por este tema, eh, porque bueno, le explicamos que bueno que ella ahora iba a estar entrando en la adolescencia, que bueno que es una etapa que no no es fácil, que es linda, pero que no es fácil, eh, que el adolescente lo que empieza a tener es una revolución hormonal y un búsqueda, una búsqueda de, de identidad, ¿no? Porque empiezan como a tener unos cambios y empiezan a, a, a querer eh, estar en, en grupos, ¿viste? O sea, se empiezan empiezan a ver en qué grupos se sienten identificados. Y que a veces pasa que por sentirse identificado o por encajar en un grupo, eh, ellos hacen a veces cosas eh, que no están bien. Entonces, bueno, lo ideal es poder eh, discernir en este caso y aplicar todo lo aprendido en lo que es el hogar y en el colegio, de lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Eh, o sea, acá es eh, el trabajo de ellos de poder tratar de, de, de separar, digamos, el sí, yo quiero encajar acá, pero bueno, tengo que ver dentro de, de, de, de qué características O sea, no dejar de ser uno para poder encajar, sí, aunque a veces eh, pasa con los adolescentes que quieren, no sé, por ejemplo están en un grupo que todos usan una gorrita, todos ellas va a le poner la gorrita puede pasar, pero lo que les destacamos nosotros es que por favor que ella no pierda su identidad, que no pierda sus valores, que ella tenga bien en cuenta qué es lo que está bien y lo que está mal y lo que está mal o que ella vea, no, en, en, en el colegio o en algún lado que, que está, cosas que están mal eh, las diga, no, se las calle, que eso es algo que también el adolescente suele hacer a veces por tapar a un amigo, o tapar a alguien. Eh, tapar esas cosas entonces no siempre tratar de, de, de, de tener en cuenta que el adulto digamos ya pasó por eso y que tiene que tenerlo en cuenta en caso que vea algo que no está bien que no está dentro de, de lo que aprendió de sus valores no eh, y bueno eso que no tenga vergüenza de hablar lo que siempre siempre los mejores amigos también vamos a hacer en cuanto a confianza a sus papás y vamos a poder guiarlos bien en, en este camino no que se viene difícil que es la adolescencia y eh, bueno eso cari qué hace bueno bueno eh... La verdad, eh, agradezco a Pamela. Pamela es una mamá de una, de una hija que está entrando en la adolescencia, la preadolescencia, como le llamamos, que es ahí. Yo siempre digo, bueno, esto de, de hablar con Pamela y ver cómo desde el lugar de padres, ella con Pablo, están eh, trabajando el tema de la violencia en el núcleo familiar y en la preadolescencia que es mucho más importante que la adolescencia en sí, porque eso es el aprendizaje que deja para esta etapa tan difícil. Bueno, Carmen, eh, ¿qué pudiste escuchar le, de la mamá? Le, la, agradecerle a Pamela, la, la verdad, y, y comentarle dos cosas en esto, que, que este eh, mensaje que ella le dio a, a la hija. Eh, que no es solamente esta conversación. O sea, que no piense que con esta conversación, bueno, ya hablaron del tema. Esta, estas cosas funcionan por repetición. La próxima conversación, la próxima, más distendida, más, más suelta, más casual si querés pero que no piense que bueno ya lo hablamos ya, ya está hablando porque claro. en, la, en ninguna cuestión es así eh, es siempre la repetición y, y sentir que en todo momento eh, esas cosas pueden comentarse pueden eso me pareció una conversación excelente, con mucha información. Por eso mismo digo que otras conversaciones sean también posibles, y como decís vos, en una preadolescente, que esas se vaya repitiendo, así, sin, sin demasiado preámbulo, digamos. Claro, sin, sin estructuras, ¿no? Pero esto lo que desde mi parte escuchaba es el hecho de que ya está en las mesas familiares el tema de la violencia, ¿no? Esta preocupación de los padres porque un accidente lo puede tener cualquiera en cualquier momento, pues, eh, es un accidente, pero si el chico ya va registrando lo que la mamá, el papá le va diciendo con respecto a la violencia, cómo tiene que actuar delante de de compañeros violentos, delante de, de una situación violenta, cómo alejarse, cómo manejarse en esa situación, porque para el preadolescente o el adolescente es todo nuevo, Carmen. Eh, el salir, el salir a la vida, el tomar decisiones, que empieza a tomar decisiones por ellos mismos, este cambio de personalidad tan importante que va teniendo y que se la va forzando en la personalidad y que tiene mucho que ver, ¿no? Eh, rescato algo ¿no? eh, Que escuché de Pamela Esto de encajar en un grupo ¿No? De ser aceptado pasa, en un grupo ¿no? eh, Lo que pasa eh, con el tema De los grupos eh, y, y sobre todo En la adolescencia Es que eh, La familia Es el único grupo que no necesita encajar. Claro. El resto de los grupos que se formen de trabajo, de amigos, de compañeros, de estudiantes, de lo que sea, tienen otras características. El único que no te, no te pueden echar. Claro. De la familia no te pueden echar encajazo encajazo sí, con todos pues tus no, defectos no, no, pero encajazo no, no hablan más con no con vos no hablan más no te dirigen más la palabra no te invitan a los cumpleaños pero echarte no te pueden echar en cambio del lo, el resto de los grupos sí por eso es, eh, eh, se convierte en un problema de identificación claro ese es el principal motivo vos podés pensar distinto totalmente al resto de la familia pero seguís estando en el grupo familia Sos parte, tal cual bueno, Carmen, para ir cerrando, eh, la reparación desde el lado de la familia con respecto a la violencia, eh, uno o dos tips que tiene que, que tomar la familia para, para esto, ¿no? Para evitar la violencia adolescente. Eh, lo primero es conversar sobre el tema, hablar de la violencia. Lo segundo, eh, no... A ver, no maltratarse entre ellos, no, no, no, no, no ni siquiera eh, despreciativamente, ¿no? Tratarse despreciativamente o, este, bajarle la autoestima al otro diciendo no servir para nada, cosa que a veces pasa. Eh, hablar sobre el tema... Bueno, eso me parece 12. lo más… Y, y, y hablar siempre, repetir, repetir. No, no es hablar una vez y ya está. Repetir el tema y seguir hablándolo y, y aprovechar lo que pasa a nuestro alrededor para poder introducir el tema, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Carmen, eh, muy interesante, así que seguimos. La próxima se viene la, desde el lado de las instituciones. ¿Qué van a hacer las instituciones con respecto a la violencia adolescente? Gracias, Carmen. Gracias, Cari. Gracias, Pamela. Nos vemos. Nos vemos. Así pasó en Hechos Reales la licenciada Carmen Sotelo. Quédate con nosotros, vamos a un temas musicales y ya venimos con mucho más.